Hola Acuario, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio de Biosabiduría Ancestral y tenemos en estos momentos tu guía de la segunda quincena de septiembre para que juntos podamos recibir los mensajes, la guía, las palabras, los pasos a seguir para que logres vivir en paz en plenitud, en armonía, en felicidad en alegría y sobre todo en abundancia Bienvenido Acuario, te invito a suscribirte al canal, darle like activar la campanita que está ahí abajo para que nos mantengas presentes en cada momento que subamos nuevo contenido para ti Bienvenido, bienvenido, vamos a iniciar con esta tumba Guía general del mes de septiembre de la segunda quincena. En tu presente tienes la carta escuchar. Escucha la música que traes dentro de ti, acuario. Vamos a ver. ¿Por qué te están diciendo esto? ¿Cómo es que te has estado viviendo en estos días? ¿Con qué te ha... Muy bonita la chispa, esta chispa divina, esta alegría que tienes y que es momento de seguir dejando que salga, que brille, canta, baila, disfruta puesto que como sugerencia te dicen que la brújula que estás teniendo si, interna siempre hay que ponerla en el norte geográfico y ese norte geográfico es el cielo. Ahorita lo vamos a detallar más. Sin embargo, me encanta. Mira, qué bonito. No te resistas. Las resistencias es... De repente estás dudando si estás o no en el lugar correcto. Si vives o no. En el planeta que te tocó vivir. <ríe> qué bonito. Qué bonita carta acabas de regalarte. Y como regalo. En esta guía general. Estás bendecido, bendecida El Palacio Dorado de Cabeza Ok Acuario Acuario, tienes esta energía bastante positiva, bastante alta Has estado trabajando mucho en ti, en ti mismo, en ti misma Felicidades por haber cerrado aquellos ciclos en tu vida que ya no estaban sumando. Felicidades por ese valor, por esa voluntad para crecer. Y si no lo has hecho, no te preocupes. Siempre es momento. Lo único que requieres es tener la voluntad y tomar la decisión. Y justamente de eso te hablan en esta carta, en este presente. Sigue escuchándote. Sigue cantando tu canción. Sigue brillando con humildad, consciente de que eres parte del todo, no eres el todo acuario, de repente el orgullo por ahí, la soberbia de repente también se hace presente, y es importante que aprendas a trabajarlos, aquí, está, aquí abajo en la descripción está el link para que conozcas estas sutilezas del ego, puesto que para poder escuchar tu esencia, a tu alma es importante la humildad, Dirían por ahí, bajar los cuernitos, hincarte, orar, pedirle a ese ser superior en el que tú crees que te guíe, que te ayude a ir quitando poco a poco, ir limpiando poco a poco esas sutilezas del ego, que son el orgullo, la... Edad posible envidia que también de repente sientes y te escuches siempre estás como acompañado estás eh, compartiendo entonces es importante que comprendas que eres parte del todo eres una pieza del rompecabezas ok y eso es porque te lo, te lo recuerdan porque has estado brillando de manera positiva, has estado oyéndote por tu alma, por lo que te encanta, por el disfrute, por la alegría, la música, el, el, lo que vibra en tu corazón. Y sí ha habido momentos en los que esa chispa de repente se vuelve un poco soberbia. Como de, pues yo lo estoy haciendo porque quiero, porque me encanta y no me importan los demás. Solo ten cuidado, ten cuidado de no caer en esa soberbia porque justamente te dicen con la brújula de cabeza, te dicen no eres el único, no eres la única en este multiuniverso eres una pieza sumamente importante del rompecabezas, sin embargo cada pieza tiene su función y tú tienes la tuya trabaja en estas sutilezas que el ego despierta en ti para que poco a poco despiertes al gigante que llevas dentro recuerda siempre voltear la mirada al cielo y no despegues los pies de la tierra puesto que aun cuando tienes estas dudas sobre si estás en el planeta o en el lugar adecuado no te resistas a reconocerte, a saber que siempre estás en casa, Acuario. Siempre estás en casa y siempre has sido abundante y siempre serás próspero. Depende de ti vibrar en energía alta, en energía de abundancia, puesto que cuando vibras en una energía densa o en una energía en carencia, empiezas a perder el camino y a caer en esas sutilezas del ego escúchate escúchate, porque el regalo que hoy tienen para ti, para estos días es reconocer que siempre estás abundante, siempre eres abundante no lo dudes, solamente abre tu corazón, abre tu mente para que puedas ver toda la abundancia y todas las opciones que tienes para materializar vuela, sé libre ya estás viviendo en un palacio, solo que no has despertado de ese sueño en el que todos los seres humanos han, hemos estado viviendo. Y se te olvidó que ya estás en el cielo. Recuérdalo, vívelo, experimentalo. Evita ponerle etiquetas de bueno, malo, positivo o negativo a las experiencias que estás viviendo. Enfócate solamente a vivirlas. Y a observar qué es lo que hay que sanar en ti, en tu interior. Aquí abajo te estoy dejando también el link de, las, de una serie de conferencias de autosanación a través de Biosabiduría Ancestral. Síguelas. Posiblemente ahí encuentres más respuestas, más pasos a seguir. Para que sigas brillando, sigas sintiendo esa luz, esa música que traes en tu interior. Acuario, muchas felicidades, deseo que hayas encontrado en estas palabras. Un mensaje, una frase o un paso para que tu vida sea elevada a la energía más alta de abundancia y de prosperidad. Gracias, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, dejarnos un comentario compartiéndonos cómo te estás sintiendo. Nos encanta leerte, nos encanta sentirte cerca. Gracias.